Vamos a definir los óxidos no metálicos. Para formar un óxido no metálico necesitamos un no metal. Y estos no metales los podemos ver en la tabla periódica, en el lado derecho. En el lado derecho de la tabla podemos ver los elementos que son no metales. Estos se unen con el oxígeno. El no metal más el oxígeno me forma un óxido no metálico. Debemos recordar cómo se nombran en la tradicional, esto y sistemática. Para ello, les recomiendo que vean el video de óxidos metálicos. Allí se explica de una manera muy, muy detallada. Bueno, vamos a ver ejemplos aplicando los nombres. Antes de nombrar cada uno de los no metales óxidos no metálicos, debemos aprender a diferenciar los grupos con los cuales se forman. Entonces tenemos el grupo número 3, el grupo 4, no olviden que se copian en números romanos el grupo 5, 6 y el grupo 7. Para el grupo 3 existe el estado de oxidación que es más 3, o sea que solamente va a haber un estado de oxidación. Para el grupo 4, existe el estado de asociación más 4 y más 2. Para el grupo 5, más 5, más 3 y más 1. Para el grupo 6, tenemos más 6, más 4 y más 2. Y el grupo 7, que es muy especial, tiene cuatro estados, que son más 7, más 5, más 3 y más y más uno. Vamos a aprender a nombrar. Para este solamente hay un solo nombre. En la tradicional. Miremos para más 4 y más 2. Para más 4 tenemos la terminación ICO y OSO. Para el grupo 5 tenemos tres estados. Entonces vamos a tener ICO, OSO y pos. Lo mismo ocurre para el estado 6, también el más alto, ICO, OSO y POSO. Pero para el grupo 7 tenemos cuatro estados. O sea, aquí van a aparecer PER, ICO, ICO, OSO y POSO. Estos nombres se utilizan mucho en la nomenclatura tradicional. O sea que aprendamos a diferenciar estos estados de oxidación en cada uno de estos grupos. Vamos a ver ejemplos aplicando estos casos. Miremos este ejemplo. Tenemos el carbono y el oxígeno. Vamos a poner los estados de oxidación. No olvidemos que el oxígeno siempre vale menos 2 cuando hablamos de óxidos. O sea que el oxígeno aquí valdría menos 2. Y como necesito que se me anule, el carbono debería valer más 2. 2 menos 2 nos da 0. Si tomamos la tabla periódica y revisamos, se encuentra en el grupo 4. El carbono está en el grupo 4. Y que miramos en la parte de la tradicional, que tiene dos estados más 4 y más 2 o sea que aquí tenemos el más bajo entonces podemos vamos a nombrarlo de tres formas primeramente lo vamos a nombrar en la tradicional en la tradicional este se llamaría óxido como es el más bajo sería óxido carbonoso teniendo la terminación oso porque es el más bajo, ahora, vamos a nombrarlo con la nomenclatura stock, óxido de carbono, pero miremos el estado de asociación, es 2, entonces ponemos entre paréntesis el número romano, el número 2, óxido de carbono 2, nos falta ver cómo se nombra la sistemática. Entonces acá ya entran los nombres, los prefijos mono, deca, todos estos nombres que trabajamos mucho en la nomenclatura de óxidos metálicos. Como no aparece nada acá, eso es uno, entonces sería monóxido de, no se dice mono, monóxido de carbono. Este sería el nombre que tendría, monóxido de carbono. Miremos ahora cómo se nombraría con otro, en otro ejemplo. Siguiente ejemplo. Tenemos el cloro y tenemos el oxígeno. Primeramente vamos a poner los estados de oxidación. No olvidemos que el oxígeno es menos 2. Y el cloro en este caso, 3 por 2 6, daría menos 6. Acá faltaría que diera 6, entonces acá ver es más 3. O cruzamos los números, no hay ningún problema. Entonces, el cloro tiene estado de oxidación de más 3. Si revisamos en la tabla periódica, el cloro está en el grupo 7, que es un grupo muy especial. Tiene 4 estados de oxidación y le corresponde el más 3. No olvidemos que el más 3, 7 era per -ico, 5 era ico, 3 sería oso. O sea que, en la nomenclatura tradicional, esto se llamaría óxido cloroso. Terminación oso por su estado de oxidación. Ahora, miremos cómo sería en la stock. Sería óxido de cloro. ¿Qué esta asociación tiene? 3, ponemos entre paréntesis el número 3 en romano. Nos falta solamente en la sistemática. Sería, como tiene 3, trióxido de cloro. Como son dos, di, de dicloro. De esta manera se nombraría en la sistemática. Vamos a resolver una tabla en la cual vamos a completar los nombres de varios compuestos de óxidos no metálicos. Miremos. Tenemos la siguiente tabla. Tenemos estos cuatro compuestos y los vamos a nombrar de la tradicional, esto y sistemática. Comencemos con el primero, vamos a poner los estados de oxidación, el oxígeno no olvidemos que vale menos 2, 2 por 2 daría menos 4, o sea que este debe valer 4, ese es el silicio. Si vemos el silicio en la tabla periódica se encuentra en el grupo 4, en el grupo 4 existen dos estados de oxidación, más 4 y más 2, más 4 es el mayor, o sea que para la tradicional, este sería el óxido silícico. La terminación más alta porque terminación sería ICO. En la stop se llamaría óxido de silicio. Pero que esta oxidación tiene 4. Entonces le ponemos el número romano el 4. Y en la sistemática se llamaría, como son 2. Dióxido de silicio, ya que no hay un número que acompañe al silicio. De esa manera se nombraría el silicio, el óxido de silicio. Siguiente caso. Tenemos el aluminio. Acá tenemos menos 2 y tenemos, cruzamos, sería más 3. Como el aluminio solamente tiene un estado de oxidación... Se va a llamar óxido de aluminio. O aluminico, si queríamos llamarlo. No hay más estados. En la stop se llamaría óxido de aluminio. 3. Puesto que esto estado de oxidación, es 3. Y en la sistemática sería... Trióxido de, como son dos, de dialuminio. De esta manera se nombraría. Siguiente compuesto, SO3. Ponemos el estado de oxidación, menos 2. 3 por 2 daría 6, daría menos 6. O sea que el azufre debería ser más 6. Y el azufre se encuentra en el grupo... 6. Tiene esta oxidación más alto, o sea, que sería la terminación ico. Este sería el óxido sulfúrico. No olviden que el azufre tiene un nombre latín que no se dice azufre, sino sulfo. Entonces sería óxido sulfúrico. Para el stock sería óxido de azufre. y el estado de oxidación sería 6, ese sería el nombre. Y por último la sistemática sería trióxido de azufre. Nos falta el último compuesto, bl 2 o el oxígeno no olvidemos que es menos 2, o sea que aquí el estado de oxidación del bromo para que sea se anulen, debe ser más 1, 2 por 1 es 2, menos 2 nos daría 0, el bromo está en el grupo 7, pero miremos que tiene el de adosación más bajo, quiere decir que este va a ser el óxido hipobromoso, óxido hipobromoso, para el stock sería óxido de bromo, pero que esta oxidación tiene el 1, entonces ponemos el 1 en paréntesis. Y en la sistemática no tiene nada, sería mono, monóxido de, como son dos, de dibromo. De esta forma hemos nombrado los cuatro compuestos. En la tradicional, stock y sistemática. Vamos a ver un siguiente ejemplo, combinando nombres y compuestos para resolver los óxidos no metálicos. Miremos. Ahora tenemos esta tabla y vamos a terminar de llenar la información que falta en cada una de las casillas. Tenemos nombres y tenemos compuestos. Vamos entonces a completar la tabla. Empecemos con el primer compuesto, dice óxido hipocloroso. Como estamos hablando del cloro, entonces empezaríamos con Cl. Y ponemos el oxígeno, porque es óxido. No olvidemos, como es el más bajo, hipo, quiere decir que el cloro tiene esta oxidación más 1, ya que se encuentra en el grupo 7. O sea que acá sería más 1. El oxígeno siempre vale menos 2. Y si el cloro está valiendo un estado de oxidación más 1, quiere decir que acá tiene que ser Cl2. 2 por 1, 2 menos 2 nos daría 0. O sea que este es el óxido hipo hipocloroso. El stop se llamaría óxido de cloro. Pero ¿qué estado de oxidación tiene? Como esta es más 1, el estado de oxidación sería 1. Óxido de cloro 1. Ahora en la sistemática, se llamaría mono, porque el oxígeno es uno solo, monóxido de, como son dos, de dicloro. Monóxido de dicloro. Continuemos con el siguiente, óxido de fósforo 5. Entonces empecemos, el fósforo es el p y el óxido es oxígeno, oxígeno es menos 2, y como dice que es estado de oxidación 5, le vamos a poner más 5. Ahora, entonces, para poderlo balancear, cruzamos, este 2 se lo ponemos a este lado, y este 5 al otro, quedando P2O5, este es el óxido de fósforo 5. Ahora, nombrémoslo en la tradicional, sería óxido Como es el más alto, está en el grupo 5, más 5 es el más alto, quiere decir que es el óxido fosfórico. Es el óxido fosfórico, esta oxidación más alto. Y en la sistemática, este 5 sería un pentóxido, pentóxido de difósforo, entonces de difósforo ya que son dos fósforos con la siguiente tenemos el compuesto oxígeno es menos 2 y acá el nitrógeno sería más 1, 2 por 1 es 2, menos 2 nos daría 0 este está en el grupo 5, no olvidemos que en el grupo 5 está 2 es más 5, más 3 y más 1, este es el más bajo, quiere decir que este es el óxido Hipo, como el nitrógeno tiene un nombre latín, sería nitr, sería óxido hiponitroso. En la stock se llamaría óxido de nitrógeno. Y el estado de oxidación, como es más 1, le ponemos 1. En la sistemática sería monóxido de dinitrógeno, ya que son dos nitrógenos. Dinitrógeno. Ya estamos casi terminando la tabla. Dióxido de selenio. El selenio es Se y es óxido, o sea que ponemos oxígeno. Como son dos, ponemos acá dos. Dos oxígenos. Oxígeno es menos 2, 2 por 2, 4, esto sería más 4. Y revisamos en la tabla periódica y el selenio es del grupo 6. Quiere decir que tiene esta oxidación más 6, más 4 y más 2. Como es más 4 se encuentra en la mitad, quiere decir que este es oso. O sea que este sería óxido selenioso. Y en la stock sería óxido de selenio, pero ¿qué estado de oxidación tiene? 4, o sea, óxido de selenio, 4. De esa forma se nombra el óxido de selenio, 4. Seguimos con el siguiente. Tengo el compuesto, ponemos estado de oxidación, menos 2, cruzamos, acá debería ser más 7. Y aquí ya está balanceado. 14 menos 14 nos da 0. Este es el yodo. El yodo está en el grupo 7 de la tabla periódica y tiene el estado de oxidación más alto. O sea que este es el óxido. óxido. per. yodico. Per, porque es la más alta. y periódico. Es el óxido más alto. El stock sería óxido de yodo, 7 por el estado de oxidación es 7. Y por último, en la sistemática sería eptóxido de yodo. Eptóxido porque son 7 y 2 porque es de yodo, 2 yodos. De esta manera Concluimos el tema de óxidos no metálicos. No olvides si tienes dudas, con los óxidos metálicos puedes revisar el video anterior y mirar cómo se nombran en la tradicional esto y sistemática. Puede servirte de gran apoyo. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves